Hola, hoy es un día más para recordarte que la vida tiene colores y que cada situación tiene felicidad o amargura. Todo depende del color que le pongas. Si hoy es el rosado y estás feliz, puede que el azul te haga sentir menos serena, te haga sentir muy tranquila. Pero puede ser tu caso, no necesariamente el de todo. Puede también que el color mamey te haga sentir radiante y haga un balance entre el rosado y el azul. Uno que quizás te apasiona, el otro que te hace sentir neutra. Pero cuando eliges los colores brillantes en tu vida, así eliges la manera perfecta para sentirse mejor cada día. Piensa, también los colores influyen en tu modo de pensar y de accionar. Yo te invito a que siempre tengas colores brillantes en lo más profundo de tu ser y así puedas brillar y tus situaciones sean más fácil de sobrellevar. Te quiero.